Cuento de Rapunzel Cuento de los hermanos Grimm Pero es escrita por Paula Ahrman Narración por sus antalías Lomo Galindo Había una vez una pareja que por mucho tiempo deseaba tener un bebé hasta que por fin ese deseo se hizo realidad A través de la ventana trasera de la pequeña casa donde vivían podían ver un espléndido jardín que estaba lleno de las más bellas plantas y las más suculentas frutas y vegetales El jardín estaba rodeado por un alto muro y nadie se atrevía a entrar a él, porque pertenecía a una bruja muy malvada. Un día, la mujer se sumó a la ventana y en el jardín huerto de espinacas frescas y verdes. Tanto era su para darlas que se enfermó gravemente. El hombre, muy preocupado por la salud de su esposa, decidió tomar el riesgo de entrar al jardín de la bruja. De manera que, en la noche que trepó el alto muro que separa el jardín, rápidamente desenterró un puñado de espinacas y se llevó a su mujer. Y inmediatamente prepararon la salada, la cual se le en comer. Las espinacas eran tan deliciosas que al día siguiente su deseo se hizo aún más grande. Nuevamente el hombre quiso complacerla y se dispuso a el muro. Pero tan pronto vio se enterrar el puño de espinacas para su horror y hijo. Vio la bruja parada frente a él. ¿Cómo puedes atreverte a entrar a mi jardín como un ladrón y llevarte mis espinacas? juro que pagarás por esto! —dijo la bruja con un tono muy amenazante. —¡Te ofrezco mis disculpas! —respondió el hombre con voz temblorosa. —Hice esto por necesidad. Mi esposa está embarazada. El verso de Zeminaka sintió un anhelo que se peoró de ella. Desde entonces, entonces, estaba muy enferma. La ira de la bruja disminuyó un poco y dijo, —Si las cosas son como dices, te permitiré tomar todas las penangas que quieras. Este se la vida de tu esposa, pero bajo una condición. Me tienes que dar el hijo que tu esposa va a tener. Yo seré su madre, conmigo serás feliz y nunca le nada. El pobre hombre estaba tan aterrorizado que no tuvo más remedio que aceptar. Tan pronto la esposa dio a luz, la bruja se llevó a la niña y la llamó a Rapunzel. Rapunzel se convirtió en la niña más hermosa bajo el sol. Cuando tenía 12 años, la bruja la encerró en una torre en medio de un espeso bosque. La torre no tenía escaleras ni puertas solo una pequeña ventana en la Cada vez que la bruja quería subir a la torre, se paraba bajo la ventana y gritaba, ¡Rapunzel, Rapunzel, deja tu trenza caer! La niña dejaba caer por la entrada su larga trenza dorada y la bruja subía a la torre. Muchos años después, el hijo del rey estaba caminando por el bosque. Al acercarse a la torre, escuchó una canción tan hermosa que lo hizo detenerse. Era Rapunzel, que estaba pausando el tiempo cantando con su dulce y hermosa voz. El príncipe quiso alcanzarla, y buscó una puerta en la torre, pero no encontró ninguna. Entonces, cabaló al palacio. Sin embargo, la canción le había llegado tan profundo al corazón que siguió regresando al post que todos los días para escucharla. Un día, mientras estaba escondido detrás de un árbol, vio a la acercarse y escuchó decir, Rapunzel, Rapunzel, deja tu trenza caer. Sabiendo cómo suele la torre, el príncipe regresó a Rapunzel, Rapunzel, deja tu trenza caer. Rapunzel dejó caer su trenza pensando que era la malvada bruja, el príncipe subió. Al principio Rapunzel se asustó, pero el príncipe le explicó que le había escuchado cantar y que su hermosa voz le había robado el corazón. Rapunzel perdió el miedo, cuando le preguntó si lo tomaría como el esposo, ella se sentó feliz. Los dos pensaron que la mejor manera para que Rapunzel escapara la torre sería que el príncipe de la un a, a todos los días y que ella lo tejiera en una escalera para volver a sonernos. Pero un día, mientras los estaba en la escalera, la bruja vino y gritó: Rapunzel, Rapunzel, deja tu trenza caer. Cuando la bruja malvada entró en la habitación de Rapunzel, vio la escalera y se enojó muchísimo. ¡Me has traicionado! dijo furiosa. Sin decir más, la malvada bruja tomó un par de tijeras y cortó el hermoso cabello de Rapunzel. Al día siguiente, cuando el príncipe llegó con más lo de seda, la bruja le engañó dejando de la trenza por la ventana para que él subiera. Al entrar a la torre, no vio a su querida Rapunzel sino a la bruja. Nunca volverás a ver a tu Rapunzel, <risas> dijo la bruja en medio de cargajadas. El príncipe estaba tan desesperado por encontrar a Rapunzel que sin pensarlo saltó a la torre y cayó sobre unas espinas que lo dejaron ciego. Durante muchos años vagó por el bosque hasta que tropezó con un lago. y escuchó un canto que reconoció al instante. Era la voz su querida Rapunzel. Como vio el príncipe, se balanceó sobre él llorando, sus lágrimas se posaron sobre los ojos del príncipe, y pudo él volver a ver. y el príncipe, se casaron, y fueron felices para siempre.